¿Qué es una columna de identidad? Una columna de identidad es una columna cuyo valor va a ser generado o autogenerado por la base de datos. Eso es una columna de identidad. Su valor se va a generar automáticamente y lo va a generar el gestor de base de datos. A pesar de que el nombre confunde, una columna de identidad no necesariamente es una clave primaria. Y una clave primaria no necesariamente es una columna de identidad. Bien, ¿cómo marcamos a una columna como identidad en Management Studio? Bien, voy de nuevo, clic derecho al diseñador, clic derecho en la columna que queremos que se genere automáticamente el valor. En este caso, yo quiero que la primary key se autoincremente de uno en uno automáticamente. Entonces, hago clic derecho en la primary key, propiedades, y fíjense que acá abajo o al costado les va a aparecer las propiedades de esa columna. Van a ver que hay un lugar que dice especificación de identidad o identity specification. Abren eso y ponen, si es donde dice es identidad, le ponen que sí. Y por defecto se va a incrementar de uno en uno y va a partir desde el valor 1. Y marcamos a una columna como identidad. Entonces, ahora, cada vez que ingrese un alumno, el valor de ID alumno se va a autoincrementar automáticamente. Una columna identidad es una columna cuyo valor lo va a generar automáticamente la base de datos. ¿Cómo marco una columna como identidad en, ese, en Management Studio? Acá abajo les va a aparecer column properties, las propiedades de la columna. Y hay una de esas propiedades eh, adentro de la categoría diseñador de tabla que dice especificación de, de identidad. Lo abren y van a ver en un, eh, que la primera propiedad o subpropiedad o no sé cómo llamarle, eh, dice es identidad o is identity. Lo tienen que marcar como que sí, yes. Tiene dos valores, yes o no, o sí no, o no. No me sí. no aparece nada de eso. Te paraste acá en alumno. En la idea sí, de alumno. en el alumno. Me aparecen propiedades de la derecha. Pero... ¿Y abajo no? Abajo me aparece con column properties, pero no, me aparece todo vacío ¿Todo vacío? Sí, todo fíjate, fíjate que en el costadito donde están las properties tenés la tabla de diseñador en Identity sí. Column sí. Ahí tenés para elegir el ID ¿Le pongo alumno? Claro, y abajo ya te habilita el Identity Specification Tiene una sola pita al costado, que por ahí no se ve A mí me pasó lo mismo, por eso te digo. Mm. Ya una vez que habilitas el, el Identity Column como IDEA alumno, te, te lo especifica abajo y te lo intenta como Yes. Y te lo te incrementa y todo. Oh, bueno, dale, gracias. Bueno. Eh... Entonces, nuestra primary key de alumnos, cada vez que insertemos un alumno, se va a auto -incrementar de uno en uno. ¿Por qué? Porque yo acá le puse, por defecto, es uno. Identity increment es uno. Si fuera dos, se incrementaría de dos en dos. Si fuera tres, de tres en tres y así. Identity seed es de dónde parte, de qué valor parte. Yo acá estoy partiendo del valor uno. O sea, que la, la primera fila que eh, yo ingrese en alumnos va a tener ID uno. Pero si yo ahí le, le pusiera 100 en vez de 1 en Identity Seed, partiría de 100. Y la siguiente sería 101 y la siguiente 112 y así. Vamos a dejarlo por defecto. Y solo vamos a marcar como identidad la primary key de alumnos. La de, mmm, la de materias, no. Bien.